Entonces vamos a inhalar y a exhalar utilizando las cuentas para irnos centrando en el presente. Suavemente inhalo en tres cuentas, uno, dos, tres. Sostengo uno, dos. Exhalo por la nariz, dos, tres. Inhalo. Un, dos, tres... relajando así suavemente mi cuerpo. Observo mi propia respiración y dejo que mi cuerpo esté de forma natural. No lo presiono a nada, solo me voy enfocando en este momento en el que estoy. Como si este momento en el que estoy fuera un regalo divino, hermoso. Un momento especial único. Y en este momento especial voy a reconectar sí porque a veces no conecto con el propio ser. Como si en este momento pudiera dedicarme unos breves minutos y donde nada más importa. No necesito pensar en nadie más por estos minutos. mis pensamientos como si pudiera ir desacelerando poniendo un freno y dejando que mi mente poco a poco esté más serena. Hay más espacio entre cada pensamiento. Ahora, ¿Qué pasaría si yo tuviera en mi interior atesorado el conocimiento de dónde estuve antes de entrar a este cuerpo? ¿Qué pasaría si en mi interior además supiera ¿Qué pasará cuando deje este cuerpo? ¿Qué pasará conmigo el ser, el alma, la luz eterna? atrás el alma yo vivía en el hogar del alma un espacio cómodo de absoluta tranquilidad ahí no había cuerpo solo Energía pura, solo brillante energía de absoluta paz. Ahí el alma estaba en un total descanso. Sintiendo las olas suaves del alma suprema, Dios. Pero de forma muy sutil. El ser no pensaba. Solo estaba en completo silencio, absoluto silencio. momento en que el ser es despertado y atraído es absolutamente puro, sano, fuerte. El ser entra y por primera vez puede expresar a través de palabras, de mirada, Y así, todo su alrededor es absolutamente lleno de armonía. Todo está limpio. El agua, el aire, el ser se siente contento y libre disfruta de todo con esa total tranquilidad de sentirse un alma fresca serena trae en sí esa dicha en su interior. Y aunque disfruta de todo en este mundo, no se aferra a nada. Porque el alma es contenta. Y no necesita nada. Comparte ama, disfruta. Así el alma empieza un viaje en este mundo físico porque tiene que desempeñar un papel y deja un cuerpo después de muchos años y toma otro cuerpo con la misma felicidad con la misma armonía bienestar pero así pasan muchas vidas y llegó el momento en que el alma olvidó olvidó por qué vino y olvidó quién era ella, se desconectó de su luz interna y de esa dicha y se conectó solo con la materia. Y empecé a aferrarme al cuerpo, creyendo que yo era el cuerpo. Empecé a aferrarme a la idea de ser hombre o mujer y a limitarme con eso. Empecé a tomar de la tierra más de lo que realmente necesitaba. Y empecé a apegarme a todo lo que consideraba bello. A no dejar libre a nada ni a nadie a construir fronteras y así el alma de alguna manera siguió en este viaje, en este mundo, pero con otra conciencia. Y empezó a buscar a la fuente, a Dios. la verdad construyó templos hizo muchos viajes peregrinajes para sentir respuestas lo divino Pero incluso en todo eso, siguió aprendiendo a sufrir, cosa que el alma no sabía hacer antes. el ser, el alma, tocó fondo, cuando ya aprendió todo de este mundo físico, cuando construyó todo lo que quiso construir Cuando pudo comprar, vender Crear Todo lo que quiso crear El alma Tocó fondo Porque aún con todo eso Siempre hay algo adentro que hacía falta. Y el tiempo empezó a llamar al alma. Es el tiempo de regresar al hogar de luz. y el tiempo empezó a darle señales. Pero a veces el alma no vio las señales, por lo que la vida se las pone frente una y otra vez. Hasta que el ser al fin se da cuenta de que es el momento de agradecer el viaje en esta tierra pero regresar al hogar del descanso ya no hay ¿Por qué correr? Ahora es el tiempo del viaje de regreso. Pero para poder volver requiero la limpieza de toda la basura que acumulé en el alma, empañándola. Así me dejo limpiar desde adentro por mi Padre Supremo, el alma suprema. limpia toda mi dependencia hacia aquello que no es realmente mío. Me va limpiando la conciencia hasta darme cuenta que yo soy soy energía eterna y que este cuerpo es solo un traje temporal, que no es mío, este cuerpo no va a ir conmigo por siempre. Así que logro suavemente desprender la atadura a la materia con amor y gratitud. Y dejarme guiar por el guía supremo, el alma suprema, quien con dulzura, con mucha paciencia, ayudando a dar los pasos para volver a mi hogar de luz. Suavemente. Al igual que como en un capullo, ese gusanito luego de un proceso de transformación desarrolla alas se vuelve mariposa de la misma forma el alma suprema me envuelve en un capullo de sabiduría Silencio de amor en un momento de introspección donde el alma se deshace de todo el pasado. Sí. Emergen alas de luz. Mi hogar del alma, mi hogar de paz y silencio. ojos y los tengo cerrados. Puedo mover poco a poco mi cuerpo. Gracias por acompañarme en este viaje de eternidad.